Vamos a crear una Manual Machine. Quédate para ver este video tutorial. En este video tutorial vamos a crear una Manual Machine. ¿Para qué sirve? Para tener una primera toma de contacto haciendo manual. ¿Vale? ¿Qué material necesitamos para hacer la Manual Machine? Bien, pues necesitamos dos tablas de 74 por 14 de ancho. Dos tablas de 84 cortadas. Eh, a a un, un, dos lados a 45 y los otros dos lados algo más de 45 y necesitamos un taco de 70 por y un eh, taco, <tose> y un taco <tose> y un tac y un y un tac y un y un tac y un y un tac y un y un tac y un y un tac y un y un tac y un y Un taco de 5 centímetros cortado a cuña O sea, cogéis un taco cuadrado y lo cortáis como de, de esquina a esquina, que, este, que se os quede en cuña. ¿vale? Cola de carpintero, tornillos y una máquina de, de atornillar. Yo eh, he hecho un, un adelanto, porque por tiempo no, no puedo montarla entera. Entonces, esta sería la idea, ¿vale? Dos, las dos tablas de 74, colocadas a cuadra, ¿vale? El taco de 5 centímetros, cortado a esquina, bueno, de 5, este será de 8, se me quedan en la esquina en 4. Y este taco, que es el de 70, si os fijáis, le he hecho aquí una mueca, ¿vale? ¿Para qué? Para incrustarlo aquí y que le dé más base a la mano al machín. Eh, veréis mano al machín con una tabla de 2 metros de larga. No hace falta tampoco tanto. Si le ponéis aquí luego un, un, un taco atornillado que haga de, de contrapesa, incluso mejor. Eh, vamos a colocar las tablas que faltan y la probamos en la mano al machín. Estas serían las, las dos tablas cortadas una 45 y la otra un poquito más ¿vale?